¿Estás buscando recetas rápidas, sencillas y deliciosas? Este es tu canal. Te invito a que veas alguno de nuestros videos porque estoy seguro de que más de un platillo se te va a antojar. Si es así, no olvides suscribirte. Cada semana te traeré una receta nueva.